Así está bien. No, no. Te hace falta más sensualidad. ¿Qué quieres que me desnude? No molestes. Ah, creo que me hizo daño los frijoles de anoche. Oh, tal vez estoy embarazada. qué tanto, tanto me mire humano? Te quiero. Ya, yo le pongo bueno, el loco no está improvisando nada, la bola de tono, bueno. Ah, no sacó el chilevisiones. No ando nada con los cabros que no son hueones. Ah, ya. somos raperos, raperos malditos. Ah, maldito, madafaga! te voy a matar. Reindú, reindú, posa para mm. la cámara. ¿Qué tal así? Wait, noto algo raro. ¡Me cago en la puta! Dale like y suscríbete. Hazlo todo en mi Reibu. ¡Que te suscribas, hostia!